Buenas tardes. Hoy, terminando la semana de entrevistas de espectáculos espectaculares, semana que, que ha sido lanzada por centros juveniles junto con las oficinas de, de información juvenil y Quédate, tengo el gusto de presentaros a Abraham Pavón, que es un integrante de Payasos en Rebeldía. Buenas tardes, Abraham. Hola, buenas tardes Isabel, ¿qué tal estás? Muy bien, eso. Muchas gracias por estar aquí por, y por eso y por hablar de, de lo que es vuestra, vuestra organización. ¿Qué es Payasos en Rebeldía? Pues lo primero agradecerte a ti por la iniciativa y habernos invitado. Nos, es un placer poder que nos des altavoz de nuestra organización y que tengas iniciativas de este, de este tipo para visibilizar pues diferentes colectivos. Payasos en Rebeldía es un colectivo artístico a nivel internacional que que lo que hace es mezclar el mundo del circo, del clown sobre todo, pero también de cualquier disciplina. Tenemos malabaristas, trapecistas, así como diferente gente que está asociada al mundo del arte. Tenemos ilustradores, gente que trabaja desde el audiovisual, fotógrafos, bueno, todo un poco de cualquier persona que sienta que desde su desde su quehacer personal artístico pues quiera colaborar con, con la perspectiva que tenemos nosotros que es hacer un poco un mundo un mundo mejor y denunciar y denunciar las injusticias que haya tanto a nivel local como a nivel a nivel internacional. Entonces es un colectivo abierto a cualquier persona que quiera, que quiera incorporarse a este a este a esta locura que, que, que llevamos por el mundo. Y... y y, y básicamente es eso, es un espacio donde poder desarrollar las artes desde un compromiso político y desde no solo, no solo trabajar el arte como, como una expresión artística, sino como una forma de transformación social y de, y, de, y de reivindicar y luchar la sociedad para construir un mundo un poquito mejor. Payasos, que no es con Y, son con dos L. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde surgió esta organización? Pues surge, aunque algunos nos dicen si es por un acto de rebeldía que va, es porque Payasos en rebeldía nace en Galicia y entonces en gallego Payasos se escribe con dos con L porque no hay Y, entonces Payasos está escrito en, en gallego y por eso las dos L. Porque Payaso surge bajo el paraguas de Festiclown. Festiclown es un festival que se que se hizo durante muchos años, Fue un festival muy potente, quizá uno de los más potentes del Estado español, que nació en Galicia. Se hizo varias cuando los festivales eran grandes y había mucha convocatoria de gente y los recursos públicos ponían dinero para para otro tipo de grandes festivales. Luego llegó la crisis y esto menguó mucho. Pues, bajo el paraguas de este, de este gran festival, este festival eh, trabajaba desde la perspectiva de que no solo los festivales de teatro de calle, de circo, de artes escénicas, de formación, tenían que tener esa visibilidad de que la, la ciudad que lo acogía tuviera la, la oferta cultural y, y la oferta pedagógica de los cursos que ofrecían, sino también que parte de todo el dinero que se, que se recaudaba tuviera un pues un, una, una proye un, un fin para una proyección para algunos proyectos sociales. Entonces, con esto, con, con, bajo este paraguas, pues Iván Prado en el año 2000, 2003, eh, vamos, eh, con este dinero que tenía, pues buscó, marchó de la mano de Payasos Sin Fronteras a, a Gaza. Y allí, después de 10 días de numerosas, numerosas actuaciones en, en diferentes campos de refugiados, en diferentes espacios de allí de Gaza, en 2003 estamos en plena segunda entizada y tuvo alguna experiencia muy, muy potente en cuanto a que bajo las bombas de Israel, que, que bombardeaban a diestro y siniestro en esa época, bueno, y en todas las épocas, pero en esa época quizá con más con más contundencia, bombardeaban, bombardeaban pues, los lugares donde estaban actuando mientras ellos se cambiaban. Entonces, claro, los payasos pues, estaban allí entre asustados y sin saber cómo... cómo bueno, claro, eso, no se, se, eso no se aprende en ningún curso de clown, qué hacer ante, ante una situación tan crítica. Y bajo, bajo los aplausos de los niños que, lejos de asustarse, aplaudían y gritaban que querían ver los payasos, querían ver los payasos, pues ellos salían y hacían el espectáculo y, y los niños estaban, pues aplaudían más fuerte para que las bombas no se, no se oyeran y, y poder disfrutar de... De, de, ese, de ese espectáculo y esto en él marcó una diferencia y vio el, eh, el poder que tenía la risa y, y el arte en cuanto a, a transformación social y en cuanto a, a poder de resistencia, como la risa es un elemento de, de resistencia porque donde, donde hay risa hay esperanza y donde hay esperanza hay vida y precisamente los que bombardean, los, los gobiernos de, de terror que, que, que dedican sus esfuerzos y su, y su economía a intentar, pues eso, machacar a otras poblaciones, ellos lo que quieren es todo lo contrario, que, que no haya esperanza, que haya miedo, que haya terror. Y el clown, desde su asumir sus frustraciones, desde, desde la risa, desde, desde reírse un poco de, de todo, manifiesta y da. Todo lo contrario, esa esperanza de un pueblo que tiene cultura, un pueblo que tiene, un pueblo que se ríe, un pueblo que se alegre, es un pueblo que, que tiene esperanza y un pueblo que tiene, que tiene un gran poder de resistencia. Y esto lo vivió muy claramente allí en Gaza en Palestina, y cuando volvió de esto, pues dijo esto hay que articularlo de alguna forma. Desde la cooperativa que gestionaba Festiclown, que es una cooperativa que se llama Cultura Activa, que es una cooperativa de, de trabajo cultural, que trabaja básicamente en Galicia, pero en todo, vamos, en todo el Estado español, incluso en historias internacionales, pues gestaron que, que esto tenía que, que tener una, vamos, que esto tenía un, un gran poder social y un gran poder de, de, de revolución y de resistencia. E hicieron algunos viajes a, a México a, con los zapatistas, donde también aprendieron otras formas de, de, bueno, de gobierno, de gestión, de organización. Y eso fue el caldo de cultivo y, y la, y la semilla de cómo nace la organización de, de Payasos en Rebeldía desde ese prisma. No solo de ir a, a hacer reír y a, a dar una cobertura de ...cultural, sino también de, de transformación social... ...y sobre todo de, de usar la risa como, como un arma... como ...el arma, bueno, la que nosotros tenemos... ...pero que a la vez es quizá la más potente que, que, hay, que hemos encontrado... ...porque donde hay risa hay fraternidad... ...cuando, cuando tú, aunque no hables el idioma... ...aunque la, el, las distancias culturales sean enormes... ...si tú consigues reírte de ti mismo y hacer reír a los demás... Y, y ponernos todos en ese plano horizontal hay un, un lazo emocional, un lazo de fraternidad con que, que te sirve para, para, para, para mostrar que, que, que no están solos, que, que estás con ellos, que, que hay esperanza, que hay vida, y, y, y bueno, y eso hizo pues marcó el, el, la semillita de, de lo que casi 20 años después es hoy hoy payasos en rebeldía. ¿Dónde habéis estado? ¿Como organización? Pues hemos estado en, en, en muchos lugares, la verdad. Hemos estado en... en Rebeldía es una... Hoy por hoy es un colectivo internacional donde tiene gente en España, en diferentes lugares, Galicia, Barcelona, Madrid, que es de donde, donde soy yo el, el portavoz de la sede de Madrid. Aparte tiene gente en Chile, tiene gente en Brasil, tiene gente en México, tenemos gente en Palestina. Donde, donde tenemos parte de nuestra organización trabajando pues, desde esta e prisma desde esta, desde esta locura, trabajando en esos lugares. Aparte, hemos estado en el Sáhara, hemos hecho campaña cuando toda la crisis de los refugiados, en, en Lesbos, en Indomeni, en calais en Melilla, hemos estado varias veces también denunciando un poco las políticas migratorias de la Unión Europea en la época fuerte y luego hemos continuado denunciándolo. Y tenemos proyectos, ahora mismo tenemos proyectos muy potentes en Palestina, donde vamos cada año. Este año va a ser el primero desde hace casi 10 que no podemos ir por el tema de, el de COVID. Eso es. Y lo tenemos vinculado en Palestina. Tenemos un proyecto vinculado al Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid, que desde hace ya cinco años hemos hecho un proyecto conjunto con, con la Concejalía de Juventud, donde llevamos 15 chavales de Rivas. Nos los llevamos 10 días a Palestina a que conozcan la realidad, a que conozcan al pueblo palestino, a que hagan sus actividades con los niños, a... llevamos artistas, hacemos un festiclown, un pequeño festiclown, a veces más grande, a veces más pequeño, y vamos rulando por diferentes lugares de Cisjordania, siempre con nuestras contrapartes, porque nosotros trabajamos siempre con contrapartes locales con las que tenemos ciertas sinergias, tanto artísticas como políticas, y trabajamos un poco para, para dar ciertas coberturas y ser quizá el, el punto de apoyo, el punto de palanca para ayudarles o, o por lo menos estar codo con codo en su Eso es estar codo con codo con su lucha. Nos debemos un poco a, a nuestras contrapartes que, que tardamos un rato en elegirlas porque y una vez las elegimos pues son las consideramos parte de nuestra de nuestra de nuestra asociación. En el Sáhara también solemos ir todos los años, hicimos un festival de teatro internacional que tuvo dos ediciones, este año iba a ser en abril tampoco es, quizás sea este en diciembre. Si no lo permite, si no, pues lo, apl lo aplazaremos para el año que viene. Brasil teníamos que haber también en noviembre, pero yo creo que no va a poder ser. Seguramente, vamos, ya, ya está la cosa que casi suspendiéndola porque teníamos un proyecto de FestiClan por, por la tierra, que son comunidades indígenas, donde vamos a visibilizar y denunciar pues, el trato que están teniendo las comunidades indígenas de la mano de los, de los grandes terratenientes brasileños que expropian tierras para el cultivo ilegal y masivo de de diferentes lugares. En México también tenemos, hemos trabajado en comunidades indígenas, denunciando un poco pues, todos los abusos que ha tenido el Gobierno y gobiernos, y gobiernos internacionales en cuanto a la minería, la explotación, lo mismo, de, de, de comunidades indígenas, que, que las van desplazando, las van desplazando pues, poco a poco pues, pues, por, los, por los intereses de, del capitalismo y de la, de la globalización capitalista que, que gobierna un poco los, los estados. Y un poco ese es el, el, la, pues el, el mapa donde sí. donde solemos sí. trabajar y siempre insisto un poco en, en que en, poco a poco donde vamos eh, dejamos esa semilla para que la población local y, y sean los propios locales los que los que sí, terminen haciendo haciendo su, su, su pequeño Payasos en Rebeldía allí donde, donde bañamos y tener ese grupito de artistas, de gente que que apoye y que trabaje desde, desde allí. No sea una cosa de solo ir a hacer el proyecto y volver, sino que Sin mantenerlo. que se semillas para que se pueda, pueda germinar allí, para que pueda... Eso, que se, o sea, eso, que es, eso es. Esto surgió porque Iván Prado, que es el portavoz internacional, hace como seis años decidió emprenderse en una gira mundial para ir haciendo pues estos proyectos en cada lugar. Claro, en cada lugar pues requería un un tiempo aparte de lo que es la caravana en sí de un 15 días, 20 días, sino de estar, de crear, conocer, hacer formación, de... dar un poco... Y esto ha ido germinando en que en diferentes lugares de los cinco continentes tenemos tenemos un grupo de gente que luego son los mismos que luego vienen a Palestina, tenemos compañías brasileñas, chilenas, que buscan sus recursos para luego venir y, y ir haciendo proyectos conjuntos. ¿Hacéis talleres también? Sí, hacemos talleres. Básicamente aquí en, en, en el Estado español tenemos un taller que, con el cual nos financiamos también, que se llama Palleseando la Asistencia, que imparte, que imparte Iván, y este se ha hecho por un montón de, de ciudades. Y luego allí donde vamos solemos hacer los festiclown o caravanas, sobre todo los festiclown, cuando hacemos festiclown en Brasil o en México o en Palestina, hacemos formación. Formación tanto técnica como formación de clown, risoterapia. Vamos haciendo pequeñas formaciones para la, la población local, tanto como para artistas locales como para población pues para los chavales, para los niños, para un poco en Colombia también tenemos, hemos estado y tenemos un proyecto vinculado a una, asocia, a una asociación que se llama Chivihuahua, que ellos son un grupo de teatro y allí hemos hecho también bastante formación, tanto técnica de circo como, como técnica un poco de, de esta visión del payaso como como personajes de transformación y, y, y, y revolucionario a través de, de lo que es la risa que, que, que insisto que para no es, es el problema. arma que nosotros es un arma es la nuestra porque no sabemos hacer otra cosa más que hacer reír y reírnos de nosotros mismos y mi, pero sobre todo nos hemos dado cuenta que es un arma muy potente es un, es un arma Tremendamente potente, tanto para gestar fraternidades entre los pueblos como para, para generar esperanza en lugares donde a veces parece que, que no hay donde agarrarse. Me estás hablando de, de eso, de unos lugares y de... ¡Ay, que se, ha cortado. se ha cortado! ¡Ah, parece que ¿Estoy? se ha cortado! No, ya. Que me estás hablando de unas realidades muy diferentes a la, lo que es el mundo occidental. ¿Y qué le dirías a los jóvenes y las jóvenes de, bueno, que ahora mismo eso que, que nos pueden ver aquí desde centros juveniles, con respecto a esa realidad, ¿qué, ¿qué le dirías? Pues mira, la juventud en especial, creo, yo personalmente, creo que es el motor y lo que empuja hacia, hacia la transformación social y al cambio y al cambio que, que impepinablemente por lo que vemos tiene que hacer este, esta sociedad, este mundo, este sistema global. Entonces, yo creo que los jóvenes tienen la oportunidad, la necesidad, incluso su propia su propia bueno pues su propia índole de joven. Hacia, hacia ese cambio y hacia ese empujar hacia que la sociedad cambie. Entonces yo animaría a todos los jóvenes a que se, se impliquen en que, en que la vida no es solo allí, donde, allí con lo que hagan. Nosotros somos payasos y somos artistas de circo, pero cada uno tiene su, su lugar en donde, en, en donde él esté. Y, y creo que, que, hay, que ser, hay que implicarse, hay que ser activo hay que ser políticamente implicado y hay que tener conciencias críticas y se, y se pueden hacer muchas cosas desde, desde tu pequeño mundo y los pequeños mundos terminan siendo el, el, mundo, el mundo global. Esto está un poco en, en coherencia con, con el proyecto este que te contaba que tenemos en Rivas, que es básicamente enfocado a los jóvenes porque nos salía una... El ayuntamiento, cuando tuvimos varias reuniones, porque el ayuntamiento es un ayuntamiento de, el de Rivas que está muy implicado con el tema palestino, muy posicionado políticamente, muy en defensa de los derechos humanos y del genocidio que se está cometiendo en Palestina, en denunciando al Estado de Israel, etcétera. Entonces nos decían que, claro, que tenía una juventud que veían que, que estaba implicada, que políticamente tenía una inquietud de, de actividad pero que igual no sabían encontrar estos caminos. Entonces, entonces decidimos llevar a cabo este proyecto porque, porque ver y conocer lo que es la realidad palestina, aunque solo sean 24 horas, que nosotros estamos 10 días, pero vale más que leer todos los libros del mundo, vale más que... O sea, tú vas allí y conocer esa realidad, ver el día a día, cuál es el sustigamiento que sufre el pueblo palestino en cada cosa de su... De su día cotidiano, en cómo en cómo las leyes sionistas son les machacan y cómo el pueblo palestino lleva décadas luchando desde la resistencia pacífica, desde la alegría, de cómo esa es su lucha ante las armas, ante las bombas, ante ante, ante la. Vamos, hasta tener no el respeto de los derechos humanos por ningún lado, el pueblo palestino da un ejemplo brutal de, de cómo se puede resistir desde la desde la alegría, desde cómo al final ellos siendo alegres, eh, estando felices, es la mayor resistencia que pueden hacerle al estado de ocupación. Y que eso los jóvenes lo vean, para nosotros será muy importante porque al final eso, si tú te lo trasladas a tu vida diaria, no dejas que Hace las cosas te... Cuando claro, salvo, porque parece fin... que es cuando empiezas a amarlo. Eh, y... Eso es, y además eso que, que si desde tu alegría, desde tu felicidad, desde tu, desde tu, pues eso, desde, de, desde la alegría que tú puedas emanar, desde ahí surge el cambio. Y ese cambio es transformador hasta puntos que no te lo puedes ni llegar a imaginar. O sea, lo que tú piensas que no vale, no, pero es que no vale para nada, hay que hacer cosas que, es que tener esa resistencia desde la alegría, desde la risa, desde la felicidad, era fundamental. Y en los jóvenes vemos que, que es importantísimo que los jóvenes vean que solo con ese cambio de actitud y con ese posicionamiento personal, pues va a cambiar. Va a cambiar, va a cambiar claro, porque no, no queda otra. Vamos, tiene que yo soy optimista en ese, en ese aspecto, no, no, no puede ser de otra forma. Abraham, ¿cómo has llegado tú aquí a esta organización? <risa> pues mira, yo llegué como invitado del primer Festiclown Palestina, que fue en 2011. El primer festival, el primer Festival en Palestina, que fue quizá, bueno, fue el más grande en cuanto a logística, en cuanto a número de artistas, en cuanto a tiempo que estuvimos allí. Entonces, fueron más de 20 compañías, hicimos 120 actuaciones en colegios. Entonces a mí me llamó la gente de Cultura Activa, que con la que pues, ya trabajaba y me invitaron a mí, bueno, a nosotros a la compañía a nuestra compañía Cambayota, nos invitaron ahí pues como artistas a, a ese festival. Entonces, pues para mí fue algo revelador porque porque fue un encuentro decir, hostia, Palestina para mí era pues eso, una, un, un hito de la lucha, de la lucha por los derechos humanos y por la resistencia de David Contra Gloria desde los años 80. Entonces pues no me lo pensé, dijimos que sí, fuimos para allá, no pudimos ir todo el festival porque no teníamos fechas, pero fuimos una semana y en esa semana cuando llegué allí, aparte de encontrarnos con, con todo lo que es la, lo que te contaba antes de que Palestina, desde que estás 24 horas ya te enamoras y ya no puedes, ya no puedes dejar de, de volver y de, de que un cacho de tu corazón se quede allí, pues allí conocí a, a Iván Prado, que era el director, de, de ese festival y, y el ideólogo de toda esa locura y, y vi claro cómo, cómo se conexionaban todos los mundos, como el mundo artístico se conectaba con el mundo político, cómo, cómo se usaba esa, esa, esa cosa que nosotros veníamos haciendo desde hace muchos años, que es el trapecio, el clown, la risa, con, con el activismo político, con, con, con que servía para para pues, pues para como arma de, de transformación social. Y entonces ahí pues volví, me comuniqué con Iván, empezamos a hacer charlas en, en Rivas, que es donde nosotros estamos afincados, donde tenemos la carpa, pues visualizando un poco el trabajo que habíamos hecho, visualizando lo que es Payasos en Rebeldía. 2012 empezamos a ir a otros proyectos, me fui para México, nos fuimos luego al Sáhara, nos fuimos... Y hasta hoy, que ya pues soy parte de ello y, y es parte de mí. No, no, concibo, no concibo ni mi vida artística ni mi vida personal sin ello yo de en Madrid entonces yo soy de Madrid sí ah, vale. si yo soy de Madrid hay... y la estamos en, Rivas, en Rivas. Rivas estamos en Rivas y es la sede Rivas es la sede de payasos en rebeldía en Madrid no. Tenemos una Está la sede, la original, que es en Galicia. En Barcelona tenemos otro con otros compañeros que también trabajan desde allí. Y en Madrid estamos nosotros, en, en Rivas, tenemos la sede allí, donde tenemos nuestro nuestro centro logístico de entrenamiento, de escuela de circo, que es en Rivas. Y tenemos mucha vinculación, como te digo, con el ayuntamiento desde Vallados en Rebeldía en diferentes proyectos, tanto de juventud, como hacemos galas solidarias, charlas de sensibilización pues todo lo, que, todo lo que se nos ocurre y, y tenemos la suerte de que desde el ayuntamiento pues nos dan toda la, la cobertura y tenemos muy buena sinergia en, el, muy sinergia en este tema porque estamos bastante bastante cercanos. ¿Cómo se puede contactar? Bueno, ¿cómo puede, pueden los jóvenes y las jóvenes eh, tener más información de vosotros y cómo se puede colaborar con, con vuestra organización? Pues tenemos la web, tenemos las redes sociales donde se pueden meter, pueden contactar y pueden participar en cualquiera de las actividades que vamos, que se van realizando en el Estado. Ahora hemos lanzado un par de campañas de, de hemos hecho mascarillas, las cuales una, la primera tanda fueron... Fueron los, las ganancias fueron para el colectivo de manteros de Barcelona, que están haciendo un trabajo increíble desde una de las situaciones más complicadas que, que quizá la pandemia haya dejado. La segunda va para una asociación que se llama Nonan Kitchen, que es una gente que lleva muchos años dando, con la que hemos estado en campos de refugiados en Europa, que dan de comer a, a los refugiados que se quedan. Pues, desde las diferentes rutas tirado en los bosques, en los centros, o bueno, en este tipo de cosas. Entonces, luego hacemos diferentes actos, charlas, y ya te digo que, aunque no seas artista, tenemos gente que se dedica a a la producción, gente que se dedica a la, a la fotografía. Se puede colaborar desde donde quieras, desde tu lugar, desde cada uno donde, donde esté su mundo. Eh, hay formas de colaborar porque eso es un colectivo artístico, pero insisto, es un colectivo que tiene cabida para cualquier persona que haga lo que... Tenemos gente que hace escultura, gente que pinta, gente que directamente se dedica a la producción y se echa una mano o gente que quiere hacer algo, se pone en contacto con nosotros y montamos algo en en algún lugar donde, donde ellos estén viviendo, donde, bueno, eso es un poco, mmm, bueno, ponerse en contacto y tener ganas y, y también te digo, somos una, somos una organización que no tenemos mucha infraestructura porque Payas del Rebeldía no tiene una estructura propiamente dicha, nadie, no tenemos gente a sueldo que nos organice, o sea, nos organizamos un poco desde, desde la propia logística de cada uno, por lo cual... Sí que a veces pues tardamos un poco en reaccionar, porque claro, esto es... Pero, Pero vamos, estamos abiertas a... a que cualquier persona que quiera le interese y tenga las mismas inquietudes políticas de cambiar un poco este mundo, de, de luchar contra los regímenes capitalistas del terror y hacerlo desde... desde tu localidad, desde tu puesto de trabajo, desde lo que se te ocurra, desde tu grupo de batucada, desde lo que pintas, desde cualquier desde cualquier expresión artística o no artística, porque nosotros somos un poco venimos un poco del mundo de, del arte, pero ya te digo que tenemos gente que colabora que nada tenía que sí, ver bien. con ello y al final pues echa una mano como puede, gestiona recursos, bueno, cada uno sabe hacer lo que y todos sabemos hacer algo y lo hacemos bien. Y todo, y todo se puede encauzar a, hacia una lucha... Teniendo el fin y el objetivo al final común, todo es al sí. como un puzzle que se puede ir encajando. Correcto, y lo importante es eso, tener una sinergia conjunta y ver las cosas, bueno, te, si compartimos esa, ese punto de vista pues bueno, es, es, es más fácil trabajar. Y luego incluso, pues contraparte, pues yo tengo una asociación, en, bueno, pues vamos para allá, hemos trabajado con un de asociaciones en muchos sitios que defienden los derechos humanos, como Melilla, como, bueno, que nos han llamado, llevamos vamos a hacer algo. Hace poquito estuvimos con la Marea de Residencias en Madrid, haciendo una actuación en una residencia Me en Alcorcón. Visto que nos llamaron y, oye, a ver si podíais, bueno, pues nos contaban un poco quién son y, y lo que están reivindicando y cuál es, y dijimos, bueno, pues claro que vamos a ir y, y vamos a ir sin ningún tipo de, vamos, altruistamente a, a daros apoyo, a daros energía y, y, a, y, y, a, y a haceros ver tanto a los abuelos que están allí como a todos los familiares, como a todos los trabajadores, como a todos los afectados que no están solos y que y que sí que hay gente que creemos que las cosas se pueden hacer de otra forma y que las personas son lo primero muy bonito. Muy bonito. Muchas gracias, Abraham. Gracias a ti, eh, Isabel. Si quieres decir algo, eso, a los jóvenes eh, que nos están viendo, los las les, jóvenes, eh, <risa> sin preguntarte nada. Mm, mm, bueno, nada, solo ha sido un placer que nos hayas invitado, que nos des este, esta ventanita. Virtual para, para poder visualizarnos y animaos a que a que hay que estar activas, hay que, a que sí se puede hacer las cosas, a que aunque parezca que no, y que estemos críticas y seamos sobre todo proactivas en donde, en donde nos toque serlo. Y bueno, a todo el mundo que le guste el teatro, el clown, el circo, la risa, animarles a que en mi mundo, por lo cual lo conozco mejor y lo defiendo a ultranza desde que, insisto, la risa es quizá el motor y el arma más potente que tiene el ser humano para, para poder realizar un cambio, un cambio hacia un mundo más humano, más donde las personas se pongan en el centro y, y el arte y la cultura es fundamental para desarrollar un mundo, un mundo mejor. Muchas gracias Abraham. Creo gracias a ti, Isabel. Que ha sido un placer eso, poder hablar un poco contigo, que puedas contar eso, tu experiencia, que puedas contar de, de la organización y, y que, que muchas gracias, de veras. Igualmente, un abrazo muy grande. Venga, chao, chao.